Arranca una nueva transmisión de Futsal Estamos acá en nuestra casa Buenas noches, ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Bien? ¿Cómo andas? ¿Todo, ¿Todo bien? Todo tranquilo, bueno Contá. Partidazo, la partidazo. verdad Partidazo y además porque vinieron un montón De medios también, por suerte Acompañar, bueno, Hurlingham, Que viene de ganarle a Parque sí. El fin de semana pasado de visitante 3 a 2, el sí. último gol lo metió Lolo sí. 3 a Ojo 2 con eso. Hoy recibe acá en nuestra casa Estamos en el Aquí microestadio hay. de Urlingham, Pedro Díaz 1550 A la gente amiga de Nueva Chicago Nueva Chicago Está? Y ahí está. Ah, no, nah, 10 nah, puntos nah, con nah, los pibes. Nos salvamos como corresponde. Aparte, nosotros... Riva, Rivales no enemigos, dice el dicho de los displicentes. Además, hay una cuestión que nosotros decimos como eslogan, la hora de Hurlingham también lleva a Hurlingham a todas partes y es nuestra forma de mostrar que tenemos un espíritu eh, deportivo que es el que nos interesa. Los partidos se juegan ahí adentro de la cancha. Acá somos todos como Mirones. Y nos encanta, como yo te decía hace un rato. Ver que están los chicos de Chicago, deje que están los chicos de, de a dos toques también. ¿Por qué? Porque es una forma de demostrar que este tipo de fútbol, nosotros estas televisiones más, más chiquitas los mostramos. Antes que me olvide. Dale. Lo pueden ver el partido por la hora de Urlingham Deportes a través de Facebook. Y ¿Sí? si no, si no nos bancan. No nos bancan Estamos con la gente amiga de Fútbol, Pasión, Verde y Negra. Fútbol, pasión, pasión, verde y, verde y negra, negra, también por Facebook. Mirá si, cómo prendieron las luces, qué y, lindo que está el estadio. Y si no, también está la gente de amiga de a dos toques, muy bien, que sí. fuimos a la Copa a dos toques. Me acuerdo, y sea, ahí está, acá, y ahí está, la, y ahí está la, el chico que estaba, que estaba, en la catedral. Y qué alegría todo esto, ¿no es cierto? La verdad que es muy bueno, es ante última fecha, ante sí. última fecha. De local contra Chicago. Y uh -huh. el fin de que viene sí. se juega de visitante contra JJ Urquiza. ¿Te acordás, JJ pues, Urquiza, que le jugó un partidazo en selectivo el año acuerdo, pasado? Se desarmó todo, JJ Urquiza. <risa> está último ahora, <risa> está ahí, <risa> y bueno. Pero bueno, eh, a lo que voy es que la anteúltima fecha y después empieza de vuelta una nueva ronda que ahí es donde queremos que levante. al Levante. Más bien. ¿Puede ganar partidos que en la primera ronda sí, perdió? Sí, sí. Bueno, esta vuelta. Vamos a ver cómo, cómo viene la segunda vuelta Esto es la división C de Futsal AFA Y ahora te dejo todo a vos Como siempre decimos nosotros Esto es una cuestión de probabilidades matemáticas Cuando vos tenés más tiempo de la pelota Y tenés más volumen de juego Y lo haces más constante en cada partido Las posibilidades de que vos conviertas Y de que te vayan bien van aumentando Contra eso no, hay, no existe la suerte Lo que existe es la continuidad el fútbol, la continuidad del juego La continuidad de la tenencia De la pelota, eso es lo que nosotros Esperamos de que en el triangulito Se pueda consolidar Porque lo hemos claro. visto En grandes partidos que también me, lo hemos que visto meta, bueno, Que meta una rachita no es, es, no es una cuestión de racha Ellos están encontrando la vuelta Le van a encontrar la vuelta Y va a empezar a dar su fruto Ahora están jugando con un equipo que creo que va a segundo ¿No es cierto? Eh, sí, porque está pacífico el equipo del pollo viñolo sí. está primero en sí. la zona C sí. y segundo está Chicago. Está Pero bien. Chicago viene hace, eh, ya me, ellos me estaban contando, siete años en el futsal. Y este está recién, bien. este es el mejor año de futsal de ellos. Está bien. Está bien. Ya además que tuvieron unos ascensos, porque está obviamente bien. de la D. Además a la el, C, ¿no? el futsal ha tenido todo un dinamismo y, y cambio constante que nosotros en este poco tiempo lo hemos visto, cómo ha cambiado. ¿no? Hoy Hurlingham Chicago. Sí. Mañana, mañana. Mañana. Yo quería juntar a las dos hinchadas. Porque mañana tenemos... No, no, no. No por Vélez. No por Vélez. Qué? Porque tenemos Vélez contra Almirante Brown. Imagínate un Chicago Almirante Brown. Se mata, ¿No? Se ah, mata. No, no, pero bueno. Eh, no. La verdad es que, que... ¿Qué era eso ahora? Más o menos era las 9. No, ah, otra cosa. No me manden mensaje. No me manden nada. Porque estuve estuve con mi hija de las 10 de la mañana. Recién volví a casa. No tenía batería. Dejé cargando el celular en mi casa. Así que... No sé qué hora es, no sé dónde viene. Ahora te voy a decir una cosa Entre nosotros, a las 12 El señor cumple años Pero bueno esa También parte. bueno, pero cumpleaños. después falta Cumplo este, 20 Cualquier pero... cosa, por si quieren preguntar ¿Cuántos sí, años voy a cumplir? 20 sí, Vas a cumplir 20, en cada paso <risa> vas a cumplir 20 Escúchame. Otra cosa más, para nosotros la verdad este, estamos con una seguidilla de transmisiones que, es, que nos pone muy contentos. Hoy estar acá con el, con el triangulito, mañana eh, de eh, como quería decirlo, estamos en casa, estamos viendo deportistas de Hurlingham, estamos haciendo que usted los pueda ver, que usted los pueda disfrutar. También sabemos que esto se ha convertido acá en Hurlingham como en un clásico, es decir, esperar aquellos partidos... En los cuales la gente puede ver deportistas de Hurlingham, tanto lo que es el futsal como también lo que es las transmisiones de handball en la liga mayor, en la liga de honor, perdón, que es donde juega el estadio, que juega también de local acá. Sí. Así que eso para nosotros tiene toda una connotación. Bueno, ellos, ellos terminaron la primera rueda y sí. ahora están en un parate de vacaciones de invierno. Ah, bien, el ah, handball, le hablo, ¿no? Sí, sí. Y después... de Le la... han hecho... Después al la... al Humboldt le han hecho pagar el derecho al de piso... piso. Hay Humboldt en Centro. Bueno, pero hombre. le han hecho pagar el derecho de piso al Humboldt, pero de una manera. Sí, el otro día que vinimos con contra River. El River. Sí. <risa> Trem River tiene unos grandes jugadores, la verdad que juegan a un nivel Hay una de cosa, fíjate, fíjate que ya no están saludando, se no se están están gastando. <risa> Ahí están los chicos de Nueva de Chicago y mostrá acá que están los de Adoste, los, la gente amiga de Dosto, que acá está la gente amiga. Está la gente amiga allá de Chicago, para de fútbol, pasión también, verdinera mostrarlo porque es futsal y este. Y el futsal. Ah, hoy está acá, ¿dónde está mi amiga? ¿A quién está vos? Allá está mi amiga, mirá, mirá. ¿Yani? Mirá, para mi papá que no sabe, es la que está saludando allá, mirá. Muy bien, un saludo muy grande. Un saludo muy grande, una genia, una genia. Y así oye, que bueno yo ya te iba a decir cómo había salido tu hijo pero bueno no pasa nada la verdad que este, creo para mí me parece que lo están pintando que están empezando a pintarlo el estadio al menos por abajo yo he sentido la pintura y lo veo más más verdecito más claro Ayer ahí, hay gente ah, que, no, que nos saluda ahí está la, la gente amiga Esa es la gente amiga de la catedral Bubi ah. está Bubi torre y se va, se, se va juntando gente, nosotros entendemos que, hemos, este, que hacemos nuestro pequeño. Venga Ubi, venga, Ubi, pedí un cachito. Vamos a hacer un cachito. Dale. <risa> ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Caballero, ¿cómo andas? Bien. ¿Eh? Estamos con el goleador de la catedral. Yo porque muchas notas no te dice, pero supe, lo sigo a él, ¿llegaste a 100 goles en, en lo que va de futsal AFA? Algo Hola, así? ¿cómo va? Buenas noches. Eh, 200, 200. 200, perdón, 200. Perdón, Uy, perdón. Así que estamos, estamos... Este goles Gol hacemos, así que sí, <ríe> <te> <ríe> lo demás te lo regalo. Te veo, te veo. Ahora, ¿estás viendo las transmisiones de Vélez? Sí, porque sí. Porque es un sí. rival directo. ¿no? El domingo nos vemos. El domingo que viene. El domingo que viene nos vemos. Domingo, así viene, que viene, vamos a no estar viene. ahí junto acá, cerquita. ¿Cómo anda la Catedral, el equipo un poco? Bien, por suerte bien, se nos están dando las cosas, laburamos para esto y bueno, gracias a Dios se nos están dando los resultados y esperemos mantenernos lo que queda del año. ¿Cómo ves el futsal año tras año, la competencia, vos personalmente? No, crece cada día más, es, no para de crecer. Eh, si no ha hecho mañana jugamos en el último de la tabla y tenemos que ir de la misma manera si jugaríamos con el segundo o el primero porque cualquiera hoy en día le gana a cualquiera claro. no hay que subestimar a nadie y bueno hay que seguir por esta cena más bien más bien bueno muchísimas gracias y bueno todo lo mejor para, no, para bueno. ustedes y nos vemos yo, hincha de vele, vos sabés. No, hombre, vos tenés que Me alegro que ande todo muy bien. Bueno, ya saben, acá siempre con los deportistas de Burlingham. A y acá, y ¿no? acá ahí salió Hurlingham salió el triangulito. ¿Y, quién, y si me preguntás quién quiere que gane 2 más 2 4 ¿no? Bien. y obviamente nosotros tenemos que Viniste ganar con acá. un anotador me yo te iba, iba a decir con un anotador yo te, yo te para iba decir, de algunas cosas yo te iba a decir que hoy estoy en, en cero así Estás que da, cero. dale dale vos dale vos y bueno federico siempre esta vez me lo auto pregunto sobre el futuro Ah, cómo cómo anda el futuro de Burlingame y lo que pasó en esta semana bueno, el futuro de Burlingame, vos sabés que yo opino y vos también y la mayoría opinamos que es la Universidad Nacional de Burlingame. Pública, gratuita y de calidad. Hace vos de, de Cameraman. Han sucedido este, importantes noticias en cuanto a lo que es el equipamiento de la universidad y otras cosas. Por ejemplo, masiva compra de libros en la Unagur. La Universidad Nacional de Burlingame adquirió más de 230 nuevos títulos para consulta y estudio de sus alumnos de ingeniería eléctrica, biotecnología, buenas, buenas. enfermería universitaria, kinesiología y fisiatría y gestión ambiental. En total se trata de más de 800 ejemplares, en su mayoría, textos académicos y manuales que fueron adquiridos a través de una inversión de más de 900 mil pesos por parte de un AUR. Eso es muy importante. Vos calculás que si una universidad no tiene sus libros, aquel alumno que no tiene plata se desembroma. Después continuamos porque va a arrancar el partido. Empieza Ahí. con el saludo FIFA. Ahí está el 1, 2, 3, Chicago. Hurlingham espera. Vamos, vamos a meter una rachita hoy. Esperemos. Partidazo, ¿no? ¿eh? Partidazo de la División C de Futsal AFA. Y como siempre, ¿dónde lo puedes ver? Por la hora de Hurlingan Deportes, ¿en dónde? Por el streaming de Facebook. Perfecto. Eso es lo que vos, te, es lo que vos querés. La verdad es que la cantidad de gente que observa, que ve que nos conoce, nos sorprende. Ahí está, hacen el saludo FIFA y el, el capitán Lucho Tranto termina saludando a todos sus compañeros. Vamos, vamos, vamos hoy, vamos hoy. contaba la gente de Chicago que el otro día fue a transmitir Morón Chicago sí. y la gente de Morón a propósito los mandó a donde estaba la hinchada de Chicago a eh, la hinchada de Morón a transmitir ah, no. lo dejaron del lado de eso entonces me ah. contaba que eh, como se movían o sea saltaba la gente de ah, Morón le, le robaban le, la, le la transmisión a, ah. a propósito ah. y yo le dije no acá no pasa eso quedate tranquilo ¿vale? no porque no se mueve el piso. Porque no se mueve el piso. No, la verdad que es un partidazo y, y que estemos nosotros transmitiéndolo también acá con gente amiga, a dos toques y, y nos, ellos. A nosotros lo que más nos interesa es que nosotros cumplimos con una rutina que ya es un clásico en Hurlingham. que es venir y transmitir. Como dijo el negro jefe en el Maracaná, los de afuera son de palo. Ah, igual. A mí realmente me interesa ver esto que yo veo en la cancha deportistas de Birmingham y nosotros transmitiendo. Lucho Tranto, el capitán Fede, Fede Correa con el número 14 L Lionel con el número 6 L Lolo con el número 7 y allá está el chino, Minuto de Silencio Ahora sí, muy bien. Se respetó el minuto de silencio. No era el chino, era el zurdo, perdón, allá. Y arranca, arranca una nueva transmisión de futsal. Y siempre por la hora de Burlingame Deportes a través de Facebook. Ah, a través del streaming de Facebook. A través sí. de Facebook. Ah, ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Después pues ya está hablando, empezó a hablar un poco, quiere tener todo en orden. Ahora fue a la parte de Chicago, arranca, arranca, mueve Chicago. Arranca tranquilo, Hurlingham lo espera. Se viene el primer remate, ya la primera patada y tiro libre y falta para Urlingan en local. Va a ser la reposición de la misma Fede Correa, que ahí la hace, el zurdo. Pelotazo de Lucho. Lo busca Lolo. Pegar el palo. La recuperó. Ahí está. toque para atrás. Toca para atrás, bomba. Ahí está. Pega en la cara y se va. Se salva, se salva la primera no, Chicago. Me dio sentido Lolo. Muy bueno el cabezazo, muy bueno el cabezazo, muy bueno cómo la peinó y cómo giró la cabeza hacia su derecha y cambió la trayectoria. Del acompañando, valor. acompañando también a los chicos la comisión de la comisión directiva del club. Allá está, allá están eh, Ido abate el presidente del club. Ahora vemos y el vicepresidente que la verdad no me acuerdo cómo es. Perdón. <risa> Se viene el remate, pega afuera y se va, saque de arco para Chicago. Ya lo hace rápido el arquero para arriba. Habla, habla, Lucho, y calma, calma las Marcelo. cosas. Diagonal, dicen. Diagonal, a ver qué pasa. Todo muy tranquilo, todo muy pensado. Juega, vamos. Vamos, ahí. Chicago con el remate, bien, bien. Hay que sacarla, ante la duda... Ante la duda despejemos Partidazo, partidazo Lo estás viendo por la hora de Hurlingham Deportes Viene Hurlingham viene el, viene el triángulo de Hurlingham El que tiene la pelota de Chicago Se viene el torito de Mataderos Va con el remate A ver, nada, fuera saque de arco Diga, hable, comente, no estaba, hace frío me hoy. Estaba, me estaba acordando el otro día del partido en, el, en la cancha del CEDEM 3 de Caseros, de la dificultad que ofrecía la cancha en cuanto a que los jugadores se resbalaban muchísimo y eh, la diferencia que uno ve de, de adherencia de las, de las zapatillas, de los zapatos de, de los jugadores en cuanto a la estabilidad física de ellos. Y que el otro día parecía que estaban todos patinando en hielo. Este, estaba perfecto el cemento, todo, pero estaba demasiado, demasiado. Buena, muy, buena demasiado jugada por... de Chicago por el segundo palo. Por suerte, por suerte no la tocó el jugador de ellos. Saque banda para Burlingame que ya lo hizo. No hay que perder la pelota. Volvé Lucho, volvé Bien. Y la defensa de Burlingame. Y en este es un, es un deporte, como siempre decimos con errores. Haces un error en, en, en el área tuya y es un 50% gol del, del rival. Exacto. Pues se juega todo muy rápido. Hablábamos recién hace un rato con, con los chicos de los dos toques de qué interesante sería de poder establecer, para la ayuda del entrenamiento de los jugadores de cancha de 11 el hecho de la rapidez mental que otorga el, el futsal. Porque bien, tiene fede, que bien fede, bien fede. Tienen que resolver jugadas en poca distancia, luego Vos ves, jug ves eh, jugar futsal y lo ves a mucha velocidad. Después, cuando ves los partidos de Cancha de parece que fueran a dos por hora. Es todo más lento, ¿viste? Tiro libre para Chicago. Acomoda Lucho La barrera de Burlingame. A ver el remate A ver qué van a hacer Jugada preparada Seguramente abre Tranquilo, tranquilo Tranquilo Salile Ahí está Ahí está La perdió Ahí, mira vos Ahí sí, Lucho Sí, si ¿sí te apurás Sí, sabés que sí Me gustó, me gustó Me gustó uh! Yo te dije, Lucho, no es Lucho Estuvo no es cerca Burlingame de abrir chico. el sí, marcador. Eso, la pelota pasa por arriba, por el techo del arco. Segunda pelota que se salva la visita. Sale tranquilo. Urlingan espera. Muestre cómo espera Urlingan. Ahí está. Acá estamos. Vamos mostrando todo. ¿Se viene? Mauri jugó, Mauri ya jugó, jugó para tercera La tercera perdió 3 a 2 Después la quinta de Hurlingham también perdió 1 a 0 Y la cuarta ganó, le ganó a Chicago 5 a 4 Un partidazo, ¿eh? un partidazo Mañana a partir de la 1 Como decimos siempre en Schumann 540 juegan las inferiores, sexta, séptima y octava O sea, a la 1, a la 2 y a las 3 a la 1, a la 2 y a la 3. A la 1, a la 2 y a la 3. Ah, Sale Urrenga. La... Sale desde atrás, de atrás. Bien, bien, prefiero. Prefiero. prefiero. prefiero. Muy bien. Sale de banda. Ahora habría que apretar un poquitito. Hay que apretar con ragio. El técnico pide que no se apriete. Ah, ahí, eh, Oscar. Ahora sí va a tener que apretar porque tampoco nos va a dejar que venga Chicago como quiera ahí está bien la marca bien hurlingham bien hurlingham lateral para chicago número bueno ya no ya perdiste ya perdiste tenías que hacer rápido hoy estamos rápido el remate de chicago y saque de arco para hurlingham saque de arco número no ya está listo ya sacó el <risa> saque de arco número número 15 no 32 gana... voy a cumplir yo ¿Vas a cumplir 32? No, en realidad no, 20, 20, perdón. 20? vas a cumplir 20? 20, 20, rato? 20. Se viene el Clucho, que no la pierda. Bien, la abre una punta. Se viene Burlingame, puede ser el remate. Y otra vez el arquero, buena respuesta. Y al córner. Córner para el triangulito que está. La tercera, la tercera del triangulito. Me gusta porque le están, le están este, poniendo la vista al arco. están tirando de todos lados. están empezando pelota que pasa por arriba del techo. Pelota a centímetros por cabeceo. Oh, Fede. Ahora va. va. La, pierde, la, la pierde rápido Urlingan en un córner Que tenía a favor Se viene Chicago ahora Pelota para ellos en mitad de cancha Urlingan ya retrocedió Fede, ¿cómo va el partido? 0 eh, a 0 Urlingan y Chicago Mañana Vélez Almirante Brown desde el glorioso Amalfitani. No me empujes más, que estoy con la cámara. Se viene Chicago, falta, no. ¿sí? Tiro libre para Hurlingham. Y el, el y el jugador de Chicago dice, lo saqué con el cuerpo. ¿Qué cobrás, juez! ¿Qué, cobrado, <risa> ¿Qué, cobrado, loco, ¿Qué cobrado, El juez por ahora, tranquilo. Tranquilo. Que desde atrás los dos equipos estudian y se mira, ninguno de los dos quiere salir apretando. Recién pasaron cinco minutos del primer tiempo, faltan 15. Obviamente, para terminar el primer tiempo, se viene Burlingame. Ahí está, carga oh. sobre el arquero. Y aparentemente el cuello lo vi, dijo: No, nada, voy, lo levanto. Pero bueno, tiro libre para, para el torito de Matadero. Dos Tranquilo. faltan para Burlingame, una para Chicago, gracias a mi amigo. Claro. La ventaja de, de trabajar con colegas es que uno va escuchando, la, la van, nos vamos chusmeando mutuamente la información que se va diciendo. ¿Por un pancho y una coca por ahí lo podemos decir que no tira el resto de la información? Sí, sí. ¿Son estilos diferentes de, de transmisión que uno ve? No, está perfecto. ¡Ragio! ¡Vamos, Ragio! ¿Qué pasa? ¡Sí, bien, sí, Ragio! Sale Chicago. Hurlingán espera. ¿Va a cobrar falta? Sí, una sí. falta más, así que la tercera, la tercera de Hurlingán. Basta muchachos, basta de hacer faltas. 14 minutos 17 como yo, segundos Como, yo, para, siempre, sí, como yo siempre digo en el futsal sí. Yo prefiero que me metan Un gol de jugada preparada, bien armado Que yo No me banco Que me metan goles de arco a arco Y no me banco que me metan goles de secta falta Como diciendo, te regalo sí. el partido ¿entendés? Sí, sí. Haceme una buena jugada Planteame un juego y meteme un lindo gol No me, no me metas de secta falta y de, y de arco a arco Eso no me lo banco se viene el remate, ves pegan el bueno, travesaño, prefiero Año. un gol así. Pegan o sea, o sea, el travesaño y se queda arco para Urlingam. El que consigue un poco de suerte es el triangulito, ya que la pelota pegó en bueno, el palo. ¿Jugada preparada? Muy bien tirado, salen de atrás. Te diste cuenta que ninguno de los dos sale a apretarse, ¿no? Sale de, sale, en, sale de tres. Urlingam sale de tres. en la mitad de la caneta. Ahora sí lo van a apretar. Y si pues no, y por si qué no te apurás, bastante. te la van a sacar. Y no le salió la jugada preparada, así que saqué de lateral para Chicago, saqué de banda número rápido. 363 y no entendí qué es lo que hizo el triangulito ahí atrás. Quiso jugada. salir jugando, quiso hacer una jugada preparada, no le salió. Se viene, se viene Chicago. Avanza el número 10, es de Chicago cruza la pelota, van jugando hacia atrás y tratando de armar la jugada de ataque ¡No! La falta No es falta, no es falta buscó el de Chicago, la falta, la logró el de Chicago se le tiró encima a Lolo, pero bueno el juez compra y esta la falta número 4 me parece Jonathan Barrio Nuevo te pregunta ya le contesté. ¿Cómo va el partido? ¿Ya le dijiste? Ya le dije Jonathan, se <risa> Recién lo ve ¿Ya te dijo, te dijo? Recién ve. lo Oiga. ve Yo... No, Llega la Coca-Cola. no te, te... Coca-Cola Coca no. bien helada que te refresca la pela. No. <risa> el lolo está. Bien lolo, está enchufado. ¡Ay! Le saca tranquilo, bien. Lolo, sin, tranquilo, falta, tranquilo, sin falta, sin falta. Bien. ¡Qué bien el lolo? Busca, busca, sí, vamos Lolo, tíralo. ¡Ah! El remate, bien. Me Tiro gustando, libre, me, está, me están gustando los avances de triangulito. Corner para Burlingame, corner y para pos, Y la posición de Lolo en, este, en las distintas circunstancias. Acá la asistente que tenemos acá en la hora me está haciendo como exigencia, como diciendo: tomada tomada en la Corner, a ver. Jugada preparada. <ríe> mm. Tomá. Mala jugada. Se vienen ellos, no les regales nada. Y de la defensa de Burlingame. Es un partido extraño, medio fresco, medio frío. 12, ¿no? 12 minutos para terminar el primer tiempo. No, no qué sé yo, no logran eh, cautivar, hay algunas jugadas sueltas. Se estudian demasiado. Se juega todo muy en la mitad de la cancha, los 12 como le 20. Sí, Ataca muy parecido. 10 menos 20 en todo el país. Esperemos se viene con Dale, dale, apretalo. No, no, no, se esperan en Vamos la Martín, mitad, vamos Martín. Los dos se esperan ahí en la mitad. Ahí arranca. Ahí arranca las marcas. Falta ahora, sí. El juelo, ¿vio? Falta ahora para de Burlingame. <risa> Marcino, no, no, no, no, no salís en la foto. de qué ¡Ay, qué tanto! Se viene Burlingame mientras hacemos selfie. ¿Qué bien? ¿Chicago por arriba? Después. Por arriba, desviadísimo. Vos ¿Cómo tenés que hacer, Silvia? ¡Qué vieja que tengo! Se viene Martín Contreras, muy bien, el zurdo. Martín pegale. Uh, pegale de vuelta. Uh, y la sacó la riguera y se empieza a salvar, chicano Lo que decimos, triangulitos está empezando a poner picante. ¿Qué es lo que nos gusta. 30, y sorpresa. No, 32. Igual mandando. No, no, ya me metes <risa> un año más. Déjame <risa> vivir el 32, dijo. Bien, corner para Burlingame. ¿Ah? ¿Eh? No. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, ¡ay! mira el arquero cómo la sacó. Muy bien, la Buena jugada, buena jugada preparada de Burlingham. y ahora se viene Chicago y se puede venir Urlingham. Tenés el Sí, sí, sí, Martín. Ahí. Ahora sí y vuelta, señores. Es como me gusta a mí, se viene se viene Chicago. Tranquilo, tranquilo, sin falta. Sin falta, sin falta, sin falta. No le deje patear. ¡Bien, Urlingham! Se viene Lolo. Tres contra dos, puede ser. Tres contra dos. Pensala, pensala, Lolo. Tres contra dos, Lolo. Ahí está. Y el remate le queda a Martín. El zurdo. Lolo, bien la tenencia de pelota de Urlingham. Muy bien, lo que hablábamos. La tenencia de pelota. Lolo, la personal. ¿Y qué cobró? ¿Cobró para Urlingham? No, cobra para Chicago. Lo que hablábamos hace un rato, esto es una cuestión de paciencia. Volumen de juego, tenencia de pelota, buena contención. También está cumpliendo Urlingan, con el hecho de la buena marca atrás. Hurlingan está jugando muy bien. ¿Y sabés por qué? Porque, Porque el lo minuto, en el correcto, minuto, correcto, el por minuto lo pide Chicago. Nos acercamos así, ven, al equipo. Bueno, nosotros insistimos con ese punto porque acá no es ni racha ni nada. Como vos verás, ha sido una construcción, una evolución durante todo el año que hemos seguido al triangulito desde cómo comenzó en aquellos partidos en la catedral, ¿te acordás? En el verano. En la Copa Dos Toques. A cómo está jugando en este momento con una mayor consistencia, más, más convicción y sobre todo, tranquilo. Sobre todo el Lolo, que es un gran jugador que está tranquilo en estos últimos partidos que lo, estamos, que lo estamos viendo y le está dando vamos vamos, Urlingam, vamos a vamos a se termina el tiempo faltan falta un montón faltan 10 minutos, minutos todavía para terminar 27. el primer tiempo falta una banda de tiempo 0 a 0 estamos 0 a 0, y, y Chicago saliendo desde abajo, la pelota está allá, ya, ya, ya jugaron. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. Pasa que estaba mirando a los chicos cómo se paraban en la cancha, que estaban armando mientras arrancaba la jugada. Gracias como me avisaste. Se viene Chicago, hay que tener paciencia. Bien, bien la defensa. Vamos la defensa, bien, listo. Pelota para Hurlingham. Eso es un juego sobrio y un juego de concentración en cuanto a las marcas. No, señorita asistente, no necesito. La tenemos acá a Mariana. Ahí, ¿eh? Esa trató de huir de las dale, cámaras, dale, pero dale, fue dale. enfocada. No sabemos qué estaba bebiendo, pero ah. estaba bebiendo algo. Fernet, Fernet. Salió con arquero jugador. Urling al sale con arquero jugador para, para ver si puede romper la defensa del Chicago. Fede Correa. Lucho Tranto, Fede Correa, vuelve con Lucho. Y así sucesivamente, parecemos un capítulo de los Simpsons. Se viene Martín y la pelota al techo. Y... Ahí saque lateral para Burlingame. Se viene. Se viene Lucho. Estamos con la gente amiga de Fútbol Pasión Verde y Negra. Verde y Negra. También por Facebook, muy bien. Nuestros colegas amigos. Se viene Hurlingham con la tenencia de palón. Con la tenencia del de balón. Como se preguntaba el otro día un periodista sobre Tranquilo. este tipo de cosas. A ver Ahora qué sí pasa. Lucho. ¡Ahora sí Lucho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del triangulito! ¡Gol de Urlingham, abre el marcador! ¡Abre el marcador Hurlingham! ¡Con gol del arquero! Con gol de Lucho Tranto. Hurlingan hurra! ¡Tanto, tanto, va ¡Tanto va y la fuente que al final lo rompe y lo rompió! Abre el marcador, Hurlingham, faltando 8 minutos 40, que usted puede enfocar allá, muy bien. Acercándolo. No quiero. Bueno, no, muy bien, no lo acerca nada, no me hace No tengo ganas, gana. de pelota. Pero ahora sacaba Chicago del medio, 1 a 0, gana Urlingan. Bueno, ahora se va a poner más interesante el partido, pues Chicago tiene herramientas como para atacar y responder. Y Chicago Así va a que querer, y Chicago va a querer, y, y ahora hay que, querer. Ver, hay que ver Vamos la defensa ver, de Burlingame. Se viene Burlingame, se viene Raggio. Defende, defende, defende, defende, defende, defende, bueno, bueno, defende. defende, eh. defende. defende. ¿Eh? Pegan el palo y nos salvamos, Pegar el yo palo, yo palo y nos salvamos. la verdad es que muy buena, muy buena combinación de Chicago, muy buena combinación. Tan buena que me mario. Muy buena, muy buena. Pelota Sí, a ver, dejan pasar Bien Saque lateral Para Chicago en defensa Faltan 8 minutos clavados Clavado, 8 minutos clavados Se viene Chicago En mitad de cancha con la pelota Hurlingan lo va a esperar El número 7 que la pisa Juega muy bien Vuelve con el número 15, abren, pegan el remate, la cabeza que no llega y saque de arco para Burlingame. Ahora el que está jugando mejor es Chicago. Está inclinando la cancha, está siendo más efectivo y quizás está haciendo un poco más este, vistoso en cuanto al hecho de la distribución de la pelota, el ataque rápido y el tiro de media distancia. Ragio quería pero hacer, la individual no le salió, pierde la pelota y ahora la pelota vuelve a ser de Chicago. Repartió. Y se vienen ellos El partido en líneas generales no está cambiando demasiado te aviso Más o menos Es más de lo mismo lo que hemos visto Buena jugada de pero Chicago bueno. Tiro, Quedó mal parada la defensa De Hurlingham Y menos. nos salvamos Bueno, pero tampoco la pelota pasó No, nos salvamos y pasó cerca no me discutas lo que yo digo. Yo te aviso, Mañana no. es mi cumpleaños, no me discutas nada. Yo te aviso que hasta ahora es más, más de la Pelota en largo. Lo único que cambió es que en ese pelota, anteriormente el Lolo hubiera estado mejor ubicado, hubiera alcanzado la pelota y se hubiera organizado. Ahora ellos salen de atrás. Ahí yo lo empiezo a apretar. No dejo que juegue, no dejo que juegue. ¿Ves? Si vos dejas que juegue, va a venir y te, y te va a tirar al arco y... No hay que dejar que juegue, loco. Vamos Lucho. Pelo tan largo, lo buscaba Lolo. Lolo que le dice. Bien, bien, bien. Ahora tirámela un poquitito más al medio del área. Claro. Tratá de invocar en el 6 <ríe> minutos 40 para terminar el primer tiempo. Gana Burlingame. Se viene Chicago ahora. Vamos a la defensa de Burlingame. Vamos, vamos, firme. Firme la defensa de Burlingame. Firme, vamos. Vamos, vamos, firme. ¡Bien! Saqué, corner, córner, corner número... corner para Chicago Y lo que decimos, eh, triangulito está Ya lo hizo, ya lo jugó marca. Ya lo movió Pelota para ellos en mitad de cancha Va a ser un partido Trabadísimo este. Con tenencia de balón La visita El local lo espera Lo espera en rombo Ahora hay que apretar, ahora hay que apretar, ¡ahí! ¡Bien! Lateral en ataque para ellos Ya lo hicieron Estamos en una nueva transmisión de Hurlingham contra Chicago En esto que es el futsal AFA, en la división número... En la división C de futsal AFA, pegale bol, porque te van a dar Lolo, Lolo, Lolo. Uh, la fuera y se va. Se salva Chicago. Buena jugada de Lolo, Individual. Buena jugada. Burlinga lo espera. 5 minutos 30. El remate. Bien la defensa de Burlinga y de vuelta. Eh, ley de ventaja del juez y no volve. Ahí está el arquero que la saca a la línea, se salva a Chicago y sale el número siguiente y paralo, y paralo. Y ahora se sí, ha vuelta y de vuelta y recupera a Burlingham, y lo ha dejado pasado, lo deja Muy en bien. el piso y sigue Lolo. Ahí está Lolo y está. Y se vienen ellos ahora. Se vienen ellos ahora, hay que pararlo. Bien la defensa, el número 21 que le queda atrás la pelota. La recupera Lolo y Lolo sacala. Bien Lolo. Bien Hurlingham 4 minutos 40. El partido sigue como estaba. Partidazo. Van y vienen, se esperan cada uno en su área a partir de la mitad de la cancha. Y el que ataca juega la cancha del otro. Nadie está inclinando demasiado la cancha. Por ahora es más precisa la defensa del triangulito. Pero Chicago, Chicago tiene su experiencia, va segundo de la tabla. Ya el número 10 que la va a pedir, lo deja pasando, ahí está el remate del número 10 y la salva, la salva. No salvamos, en esa así que no salvamos. Pero salva los, veo, a Lucho. los veo que no andan viendo puntería esta noche, pues ya los veo tirando por cualquier lado. No están Cuatro minutos clavados, cuatro. Muy a buena la el primer tiempo. bien la resolución final en cuanto a, a sacar la pelota y que lo toca a cabecero. Corner, forma. corner. Ya lo hicieron con el número 10. Vale. Se viene Chicago, ¿eh? Hay que defender, hay que defender, Urlingan, ahora. Cuatro minutos tenés que defender, vamos. No lo dejes, no lo dejes. Bien, Lucho, nos salvamos. Tranquilo, Lucho, tranquilo. tranquilo. Bien, Lucho, atento. Pelota arriba, ahí. Hay que volver, hay que volver, Hurlingham, bien, sin falta, sin falta. Pelota de ellos en mitad de cancha. Juegan. Ha sido un partido de tan intensidad que no hemos podido, no hemos podido decir nada, nada. Siempre decimos alguna pastillita, alguna cosa. Ojo, ojo, Hay que defender, hay que defender Vamos, vamos, vamos, vamos ¡Bien! ¡Bien! ¿Se le fue? Bien, se le fue Pide tiempo, ¿quién pide tiempo? Pide tiempo, Oscar Pide tiempo, Burlingame. Tres minutos Esto está 1 a 0 para Burlingame para el local Y Tres minutos ya que y estamos, aprovechando. Claro, y continuamos con las noticias de la universidad El otro día, vos sabés que en esta semana Llegaron equipos accesorios Para comenzar a armar un futuro parque eólico y fotovoltaico. Oigas, ¿qué es eso? Es para producir energía no renovable. En este caso han recibido 40 paneles solares para producción de electricidad, no para calentar agua, para producción de electricidad. Además, como está la carrera de ingeniería en electricidad, es importantísimo eso, porque aparte es lo que viene en todo el mundo, ¿no? es decir, para tratar de sustituir lo que son los combustibles fósiles. Perfecto, terminó el... Bueno, le pusiste un, un tiempito un poquito, a la nota, poquito, ¿eh? Muy bien, muy bien, cortito. lo tuviste muy bien, muy bien. esa este es cosa cortita. Estuviste muy bien. Dos, minu dos suerte, minutos cincuenta y siete. suerte que vos me felicitás. Yo hoy duermo tranquilo. Lucho, sí, Lucho, sí, Lucho. Ay, pero da, hoy, esa, hoy, ¿Hoy me invitás a tu cumpleaños? Esa es la pregunta número uno. ¿La pregunta número dos tengo que pagar? Yo también. Tenés que, que pagar, voy, sí. No. Así cualquiera, Lita, loco. Y le tenés que pagar el cumpleañero. Yo cuando era chico. Cuando vos eras chiquitito yo te pagué todo el cumpleaños. Sale Chicago, estamos acá. 2 minutos 50. Entró Luis, entró Luis. Con el número 9. Apretá Luis, porque si no. Dale, dale, apretalo. No dejes jugar. Concentrados, concentrados. Eso es lo que tiene que estar haciendo el triangulito. Concentrado. Bien, vamos a la defensa, bien, vamos la defensa. Bien, bien. bien. Saqué de arco, saque de arco, muy bien. Saqué de arco. Más allá de, toda la, de todo de todo, de todo lo de espectacular, arco. de que va, que corre, que viene. Vos tenés que estar concentrado en ver qué hace el otro y cortarle la jugada ahí. Si haces eso y te pones... Dale Luis, dale Luis. Dale, tú Luis. Tú lo siempre. Dale Luis. Dale Luis. Bien. Ahí está. Ahí Se fue Chicago movió Pelota en mitad de cancha Más o menos lo mismo que vimos toda la noche Arranca de la misma forma Trata ¿Sabes de entrar que sí? ¿Sabes que sí? Trata de entrar pero, pero la cuestión es la concentración Lucho. Luis Dale Luis, dale, dale, dale Se fue la cuestión es la concentración, después que vos de vuelta para acá para allá que le entré, si la defensa está bien armada y concentrada. Uy, qué pelota que le sacó. Terrible tijera, sí, iba a ser un sí, golazo, te sí. digo. Ponele, no sabemos. La trayectoria no la vemos. Pero ha Está un mejor checado, río. falta un minuto 50. Un minuto 50 para terminar el primer tiempo. Gana al Salvamos por Lucho. Y empieza a aparecer Lucho. Y claramente es la figura del partido, es la figura del partido Lucho Está muy concentrado, igual que el. Todo es la figura del partido. Ver... Gol ¿Saporte? de él y nos estamos salvando por él. Claramente. en Urdena. Sabes que sí, sabes que sí, Luis. Me engancha. ¡Ey! No le cobran, no le cobran y la pelota de Chicago. El grito de Federico de, eh, no es suficiente para el juez. El otro día, el otro día, con un penal, ¿no? Que yo quería pedir para, para Vélez. ¿Cómo gritamos ese gol contra el Magre? Se viene Luis y ahora el zurdo. Y apretemos, apretemos Julián. Falta un minuto clavado, un minuto clavado para terminar el primer tiempo. Gana Burlingame y esperemos que así ojo, sea, se vienen ellos. Tranquilos, concentrado, concentrado. Tranquilo, tranquilo, concentrado, sacala. Bien. Solamente eso. Tenés que estar concentrado y tranquilo. Concentrado en defensa. 47 segundos. Tiene que estar focalizado en es lo que hace. Nada más. El resto. Es obvio que Chicago se va a venir porque está por terminar el primer bueno. tiempo. Muy larga. La pelota se va. Muchas gracias. 35 segundos faltan para terminar este primer tiempo. Y yo te digo que no la juegues ahí, tirala bien, me hiciste caso, muy bien. Lo buscaban a Lolo, le cobran falta a él. Está bajando la temperatura. Quinta, un perdón. Quinta falta para Hurlingham, Faltan 30 segundos. No hagas una falta más Urlingan, por favor. Sacar la pelota con tranquilidad. Tranquilo. ¿Qué cantidad de faltas tienen ellos? Cinco. ¿Están iguales? No, no, no. Chicago, no sé. Pero Urlingan llegó a la quinta. Se viene en ellos el remate. Ese remate pasó muy cerca. Y saqué arco para el local. Faltan 18. Estamos acá en nuestra casa Estamos en el microestadio De Burlingham, Pedro Díaz 1550, como siempre Muchas gracias ¡Ay, córner! Como decía, muchas gracias a la Secretaría De Deporte y de Educación ¿No? Deporte sí, y de Educación A través de Martín Tufexian. Martín, muchas gracias el otro día La verdad que este, te dejaste hacer una entrevista Acá, cosa que te agradecemos muchísimo Y además te felicitamos por el estado en que está. El estadio está bajo. Mueve, ¿vale? mueve, no, nada, no Listo, nada. la pelota para allá. Bien. 10, 8, 7, 6, 5. Vamos, pateá Bien. Listo, la pelota larga. Lucho, Lucho domina, se va la pelota. Y termina el primer tiempo, está ganando Hurlingham, 1 a 0. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Cinco minutitos y volvemos con el segundo tiempo, ¿no? Cinco minutitos y acá en el mismo lugar, en la hora de Hurlingham Deportes, uno se encuentra. Perfecto, que ande todo muy bien. Ahí está, pero un cacho. Estamos en vivo. ¿Volvimos? Bueno, sí, volvimos, ahí está saliendo Hurlingham. Ya estaba Chicago. Esto se va a arrancar el segundo tiempo, esto de la división C de Futsal AFA. Está ganando Urlingham 1 a 0 con gol de Lucho Tranto el, el, el arquero. Uh -huh. Y después tuvo unas buenas intervenciones también. Uh -huh. Está ganando Urlingham 1 a 0 contra Chicago. Y me enteré una cosa. Contá, dale, antes que empiece. Yo, yo dije que JJ Urquiza le está yendo mal, ¿no? Sí. ¿A dónde están todos los jugadores de JJ Urquiza? No sé. En Chicago. Ahí está Saya. ¿Te acordás de Saya? Sí. El 7. Sí, que sí, volvió sí, el loco al sí, selectivo. Sí, sí, sí, sí, ahí sí. está. Está ahí. Y también hay un par de jugadores más que jugaban en, en JJ Urquiza. Así que. Comienza el partido. Oh, Comienza el segundo, el segundo tiempo. tiempo. Lo estás viendo por la hora de Urlingham Deportes. Juega preparada, preparada de De, de Facebook. Y Se queda ganando. el remate. Uy, el arquero. Bien. Y está ganando el triangulito 1 a 0. A, a Chicago, ver. que es el segundo en la tabla y el triangulito, Mira vos, hizo muy buen primer tiempo, a nosotros nos gustó mucho, con mucha concentración en la defensa, muy cerrada la defensa y muy concentrada. Corner para Burlingame. Eh, el partido. remate de Lolo, Uy, pegan Lolo, el travesaño bien no Lolo, bien Lolo fue a Fede Correa no hay que perderla, le cobran falta, a Zafamo. Gustavo falta, falta, falta. saludos tanto tiempo, no sé si... Porque si, si, Gustavo está allá, ah, Gustavo está allá. <risa> <risa> ¿eh? Un saludo muy grande allá, al papá vi, de Salavito, de, de todos los chicos. No me tocan más se, se viene, burlen, ganan, como... a ver, oh, pega oh, el palo y se va. Segundo palo en cinco minutos. Esa es mi estadística, yo te voy diciendo. Okay, un genio, un genio. Segundo, segundo palo en cinco minutos, vos andás notando? eso porque cómo llega la pelota ahí llega porque vas armando jugadas vas generando volumen de juego tenencia de pelota concentración y cortamos bien como Chicago ahora. hay que cortar hay que cortar sin falta Lucho bien sacala bien bien bien Lolo bien Lolo bien hay que sacarla y la sacó Entonces, así funciona, así funciona el juego, así funciona el futsal. Se viene Chicago y Fede Correa que traba. Y la pelota vuelve a tenencia de balón de la visita. Faltan 18 minutos para terminar el partido. Se viene el no, remate bien. de Zaya y al corner. Y el arquero estaba atento, mirando lo hizo. la jugada. Hay vuela. que estar atento, hay que estar atento. Vamos, vamos, atento, atento, vamos a la defensa. Vamos a la defensa, parada. a la defensa, muy concentrada. Parada. Bien, sin falta, sin falta, tranquilo. sin falta. Listo, listo. Vuelve para atrás. Me parece que vuelve para atrás. Ah, no. No, está bien. Por ahora... Están marcando, están marcando bien, no están concentrados. Saque de arco para Burlingame. Es y lo estás viendo por la hora de Burlingame Deportes a través del streaming de Facebook. Vamos. Y te lo dije, muy rápido. Bien. Pelota para Burlingame. No corrimos el coso de este baje. Bueno, Pelota, para Pelota para Burlingame. <ríe> Pelota para Burlingame, Pesado y cargoso. No la pierdan, no la pierdan. Se sí, viene bien. Muy bien, Correa. Se salva Burlingame. Mala salida. Pero Fede Correa supo resolver el error que, que se mandó. Se viene bien, Lucho Fede, de vuelta. Está mirando la pelota, está mirando a todo Fede, el mundo. para adelante, Chacala Fede. De ahí. Ay. De ahí no bien, ¡Bien! ¡Zurdo! Bien la defensa de Burlingame. Está mejor, está mejor. Chicago, está mejor la visita. Ya lo jugó en mitad de cancha la pelota. Chicago con la tenencia, acá con Saya ex jugador de JJ Turquiza, se viene, se vienen ellos. Hurlingham con la defensa que está muy bien, hay que estar atento, Saya que te la pisa. Sacala, Ragio. bien. Falta, tiro libre para Hurlingham. Sigo insistiendo que este es el camino también a mí me gusta, camino más tranqui. Camino de concentración, camino donde están mostrando todo lo que te ha costado, todos los partidos que has jugado. Desde que comenzó el año, en las buenas, en las malas, siempre se aprende. Pelota arriba, vamos. Pelotazo para... Ahí está, muy bien. Qué buena pelota. Todo esto, todo esto es, es para hurlen al lateral en ataque la tienen en ataque que se va a hacer ya se hizo la tienen ¡Lolo! por arriba del travesaño se sí. salva la visita casi más baja un satélite la tiró a cualquier lado ¿verdad? 16 minutos 30 para calista, terminar calista. El, el partido gana Hurlingham con gol de Lucho Lucho Tranto 1 a 0 y se viene Chicago y hay con que sacarla hay que sacarla bien que te hagan sí, falta, sí, sí, es que tuya, te hagan la falta. La bien, bien, bien, bien. Vámonos, vámonos Lolo, vámonos, Lolo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Ragio! Yo te digo, están todos atentos, mirando dónde está la pelota. ¿Quién tiene ¿Qué va a hacer? O sea, ya, ya lo hizo. Y otros. si se pueden mantener en ese ritmo. Ojo, con eso estaba bien, muy bien. ¡No! ¡La pelota! ¡Era la pelota! Le cobran falta, le sacan amarilla a Lolo Tranquilo, Lolo <risas> ¿Lolito? Pero para mí no fue, ¿eh? en esta, en esta le doy la derecha Lolo El juego de falta, así que va Después, a ser una jugada preparada eh, Ya dentro de unos años tendremos el Brasil Bar ¿Viste? Para poder observar estas cosas ¿Bar... Barzil? Bar no, no, yo digo Brasil Bar, el bar tendencioso bueno, qué bronca, no, no me complicado, ¿eh? Pero pide minuto, pide minuto Chicago, a ver qué van a armar. Y aprovechando el minuto, vino sí. al, eh, al. Pero un poquitito, lo tengo vino? acá. Ahora te digo, ahora te digo, ya te digo rápidamente. Hace dos o tres días atrás, el intendente Zabaleta, junto con Alberto Fernández, en lo que es el comienzo de campaña de Con Urbano, inauguraron un playón deportivo en el club Nuevo Rollito, del barrio de San Alberto, de la localidad de William Morris, del partido de Burlingame. El intendente y el precandidato a presidente visitaron esta localidad, donde inauguraron, como dijimos, que permitirá seguir con la inclusión de niños, jóvenes, adultos, al deporte. Pero además, más allá de que haya venido Alberto Fernández, la actitud, del municipio con relación al deporte en Hurlingham ha sido directamente la de ir modificando la cara de los clubes de barrio Está porque igual. ¿cuántos clubes ha visitado vos que vos más o menos te lo conocés a los cuales le han construido este, un playón de deporte que le cambió y lo sacó de la cancha de barrio Muchísimos, muchísimos y, eso y, se sí. viene, y se vienen nuevos también. Y ¿no? eso, y, sí, sí, y aparte lo que prometió cuando estuvimos allá en Grepi. En Grepe, en grepe que, que él soñaba con. El intendente soñaba con Techar todos los clubes. Oh, se bien. metió en una ahí. Saludos, gente, dice Julio Laní. Julio las empanadas, Julio. Un saludo muy grande para Julio. Mira, se viene. Mira. Se viene, hay no, que sacarla. Bien. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que ahí no. no le quedó muy larga. Uh, pero, pero sí, dale, dale, suena, dale, suena, dale, suena, suena, dale, dale, dale, corte. bien. Corte, bien. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay! Con la cabeza, bien, bien Un saludo defendido. muy grande para Julio. Acá estamos, estamos... ¿Sabés con quién estamos? Estamos con Pablito. Mañana juega el selectivo acá de local contra Dock Sud. Por la última fecha, me parece, del torneo. ¡Upa! Se salva, se salva Burlingham. Buen remate de Chicago. Nos salvamos. Corner para ellos. Ya hicieron el corner. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve Pega por arriba del travesaño Se salva Urlingham Y descansemos un poco Corte Durante toda la noche Chicago intentó con tiros de media, de media distancia No siendo efectivos hasta ahora Ahora sí, ahora sí Lo busco a Lolo Lolo, bien Todo esto es Lateral en ataque Para Urlingham, para el triangulito lo interesante del futsal es que está jugando el segundo en la tabla con el triangulito que está tratando de salir de remar en dulce de leche, dijo ¿no? Gran sí, victoria bueno. si se haciendo... hoy, ¿eh? 15, 15 15 sin bocanoy, 15 minutos. 15 minutos para terminar. Le está haciendo partido. Ay, pelota en largo. El arquero que lo ve adelantado también al otro arquero. De arquero a arquero la pelota. Nada. Nada, nada. Eso es lo bueno genera un torneo de este tipo donde evidentemente el nivel de competencia te dice que las cosas no, no están dichas totalmente que no es que sea el que va a segundo lo va a bailar al otro no la pelota se le va a chicago y también son equipos con realidades diferentes porque el triangulito tiene mucho hambre de fútbol y se le nota que los jugadores por suerte y luego de tanto trabajo de tanta evolución les amanezca este hambre de fútbol sabe que sí, Lolo? sabe que sí? Ahí está, ahí La pelota es para ellos ya es en el lateral Pelota controlada de Chicago en mitad de cancha Urlingan que lo espera con un hermoso rombo. Ahí está, vamos. Bien atenta hasta la defensa de Hurlingham, el zurdo, que lo sigue el número 11. Sin falta, sin falta. Él va a buscar la falta. No hay falta, no hay falta. Y... ¡Uh! El remate. Pasa por al lado del palo y se salva a Chicago. Como hablábamos contigo el otro día, ¿cómo se cuantifica el hambre de fútbol? No podés medirlo, ¿entendés? Que tengas ganas de jugar, que tengas ganas. De ¡Pelota, Lolo, lo, lo, el arquero cara. que la encuentra! Bien, arquero, bien. Zapa, bien. Y se vienen ellos! ¡Sácala! ¡Bien! ¡Bien! Eso es hambre. ¡Bien la vuelta! Eso es hambre de jugar bien y estar tranquilo, de jugar bien y de tener hambre de estar concentrado. Eso no lo puede cuantificar el otro técnico, no puede decir qué hago yo con eso. No sé qué pasó, ¿no? No sé qué pasó. Ahí están pidiendo policía. Marcan a uno de la tribuna de Chicago. Alguien lo habrá. Me parece que alguien agredió verbalmente. Sí, sí, al, al juez. Al juez y pide se juez que A la lo saque. policía, puede que lo sacan para afuera. No pasa nada, en sí no pasa nada. Ahí está, se va tranquilo el, el hincha de Chicago. Está bien. No pasa nada. No mostremos para que el, Para que el juego esté siempre dentro de la cancha. ¿A todo esto? Sí. Faltan la... 13 minutos. Falta un montón. Falta una vida. Y 1 a 0 nada más gana Hurlingham, ¿eh? Yo quiero meter otro gol. Y te lo digo faltando 13 minutos. Bueno, arranca el partido. El juez pide serenidad. Cosa que Vuelve bien. a rodar el el partido. La tiene Chicago, está buscando, está obligado, está perdiendo y está obligado a jugar. No lo está... Está intentando por toda la borda. Le corta... Tiene bien, atento, bien, atento Urlingo, bien atento, bien atento Urlingan, Bien atento Urlingan, Vamos, vamos, vamos que se muy nos bien, saca. Bien Martín, bien Martín, Martín con Contreras. Va. Vamos Martín, vamos Martín, Martín. Martín. Martín. Martín. Martín. Martín. Martín. ¡Bien! Martín. Eso pelota para Eso bien en un lateral. Podemos ver a los jugadores jugando futsal. Nada más. Todo el resto... No tiene sentido. Gracias. Y si sí sabremos en Hurlingham que no tiene sentido. El remate. Como decía yo, y sí si sabremos por experiencia lo que han perdido los equipos de Hurlingham por intentar otras cosas que no se han jugado. Han perdido mucho. Sí, es la verdad. Eso, eso es una medicina que en Hurlingham conocemos y que sabemos Bien, no, no que el no el tiene remate, ¿eh? ningún resultado. Saqué arco para la visita, saqué arco para Chicago. Y faltan 12 minutos. 12 minutos, sale desde atrás, armando Chicago, intentando. Le cobra falta, falta para Burlingame. salida ahí. Bien zurdo, se va el zurdo con el número 16, el zurdo que engancha y sale, sale Chicago, ahora hay que defender, ahora hay que defender. Bien el zurdo volviendo, bien el zurdo, bien el zurdo, bien. Bien. Todo esto, todo esto es... Aparte los jugadores de ambos equipos están jugando un futsal muy leal, ¿eh? la verdad, muy bueno. La pelota va el número 7, Saya Va moviendo Chicago. Viene el zurdo, se viene Contreras, a pegar el palo y pega la cabeza y se va al lateral. Se salva, se salva, se salva. Se salva el, se salva el torito de Matadero. Pelota, pelota, pelota para el arquero, Lucho, reventala, bien. Oh, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se levanta la hinchada, se levanta. Juega Chicago. La defensa de Burlingame. Martín que la revienta. Y al córner. Córner para la visita número 363. Al... Ya lo hizo rápido. Oh. Bien, Fede Correa. Atentos. Todos atentos. Bien, Fede Correa. Atentos. Faltan 11 minutos 40. El remate a la nada. De vuelta. Saque de arco Re para Burlingame. Como dijimos, remate de media distancia. Sin suelto. Saca el arco. No jodas ahí, no jodas. Salí. ¿Sabes que sí, Lionel? ¿Sabes que sí, Lionel? Pelota para Burlingame. Mañana estamos desde la Malfitani. Y... Estamos con Vélez y Almirante Brown. ¿A qué hora aproximadamente estaríamos empezando la transmisión? A las 10 de la noche, más o menos. 10 de la noche dominan. Porque tiene horario de 9 y media, pero nunca arrancan puntual. Se viene, Buenas la bien, pierde bien. Solo. El 7 le gusta. Fantasí. Al 7 le gusta, le gusta jugar así, se enreda solo. Firulete, no, que, firulete. Tiene que largar de Firulete de eso. La pelota se equivoca, Chicago, está desconcentrado ahora y aprovecha a al lateral en ataque. Faltan 11 minutos, 0-1. Como dijimos, estamos acompañados por la gente de Dos Toques, estamos acompañados por la gente de fud, Fútbol y Pasión. Fútbol Pasión, verde y, verde y negro. Por Facebook también pueden ver este partido, están los chicos en vivo. Estamos acompañados por nuestros colegas. Se viene Chicago y la barca de fe La pelota de Horner para la visita. 10 minutos, 40. Y Hurlingham tiene que bancar. Pelota, vuelta. remate, remate de media distancia y otra vez afuera. No hay que perder, la no, sí. Bien, bien, bien. No hay que perder la pelota ahí. Claro, no regalé ve lo que le no, dice Oscar no, no, no, ¿cómo va a regalar la pelota ahí? Se pone a dividir la pelota abajo, no tiene sentido después de todo. Lo Sabes que pasado? sí, zurdo, ahí. Bueno. Vuelve zurdo, ¡Vuelve! vuelve. Bien, bien, Martín. Vamos, Lionel, vamos la marca, vamos la marca, Burlingame. ¡Se vienen ellos! ¡Bien! ¡Vamos, Lionel! ¡Vamos, Lionel! ¡Sí! ¡Vos, vos! ¡Vos! ¡Oh! Cada contraataque del triangulito está generando sismos en la escala Richter. Se está moviendo el estadio. Hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque uno hacer un acero en futsal no es nada. Se viene Chicago. La pelota que se le va a Sasha. Está desconcentrado. Lateral para Hurlingham. En mitad de cancha. Ya lo hace Burlingame, lo hace mal. Hay que volver, Leonel, hay que volver. Se equivocó Burlingame. Quiere aprovechar, se le va la pelota. Se le fue, se le fue. Saque de banda para Burlingame y una desconcentración una desconcentración Nueve, del local exactamente 9 minutos 35 para terminar reventale ahí deja de joder bien está aguantando Lolo. muy bien jugando un gran partido sabes que sí? ahí lo viste pasar déjala ahí como viene zurdo probalo probalo zurdo pero se si viene leonel la marca de chicago Sale muy bien, sale muy bien Chicago desde abajo La marca de a la pelota que se va, sí, se va, sí, sí, sí Lateral en mitad de cancha para la visita Ya lo hace Qué lindo, pero qué lindo que es el futsal Y prendete a la hora Hoy estamos transmitiendo Urlingham Chicago por la división C de Futsal AFA Partidazo Hay que marcar, hay que marcar, te hace el firulete, mirá, te hace el firulete, ¿bien? Dale, dale Lolo, vamos Lolo, somos Lolo, Lolo contra todos, viene la pelota para Burringan, perfecto. Y el Ruso dice hace falta que le diga que yo estoy acá, siempre puede ser la letra de una canción. Perfecto, perfecto. Ruso, siempre acompañando. Siempre acompañando a la hora, pero ¡qué remate de Lolo! Uh, ¡Otra vez! ¡Remate de Lolo! Otro temblor en y el árbol. se salva Chicago. Chicago. Vuelvo a decir, me encanta este deporte porque siempre ofrece la capacidad de, de que haya un lugar para la competencia. Mañana, ¿Entendés? mañana hay futsal también acá en el microestadio. El selectivo recibe por la, la división D de Futsal AFA. ¿A quién? a ¿Hay historial con Docsul? No, la primera vez que juegan, que van a jugar. Saca arquero, jugador, Chicago, y se viene, y por eso yo te dije, te dije que había que meter un gol, porque ahora sacan arquero, jugador, y ahora hay que defender más que nunca, faltando ocho minutos. Agarrate, Catalina, dijo el, dice Bien. el dicho. Tranquilo. Bien. Oh, uh, lejos, lejos, lejos Lejos pero la intención es buena Sigue saliendo con arquero jugador Chicago Y así va a ser Los siete minutos que queden Están obligados Están abajo en el marcador Por la mínima El remate Corner el remate pide en una ¿cómo mano decían, que no. Como decíamos, están obligados por estar abajo del marcador en la mínima diferencia. Hasta ahora ya movieron. lo están intentando. Eh, hasta aquí la defensa triangulita triangulito ha estado muy concentrada. 7 minutos 10. Veremos si pueden mantener. ¡Bien! La pierden, la pierden, la pierden. Saque de arco para Urleja eso es, es este es cansancio y un poco de desconcentración por ahora ¿no? pelota para arriba por vamos es un sí un que sí? Lolo, que no le hace falta no le hace falta ¡Ya tiene ¡Sí, Lolo, Lolo, Lolo, Lolo, Lolo! lolo Ay, por arriba del travesaño! travesaño. No de el nene, que me move la cámara! Por arriba del travesaño. Se viene Chicago, se viene Chicago, hay que hacer los goles, hay que hacer los goles. Oh, se oh. viene Chicago, viene bien el zurdo. Seguilo, bien, seguilo, seguilo, seguilo, hay que subirlo. No me hagan enojar, bien, sin falta. No hay que esperarlo, Pegan el palo y nos salvamos. Lo salvó el triángulo. No hay que esperarlo, hay que apretar. Se salvó el triangulito con un tiro en el No hay palo. que esperarlo, hay que apretar. Vamos. Sácala. Bien. Pelota para Burlingame. No, recupera a Chicago y se vienen ellos. Bien. No hay que. Vivir, que bien. bien, bien. Bien, Lucho. Bien, Lucho. Lucho, el arquero atento 5 minutos 50. 5 minutos 50. Lo estás viendo por la hora. ¡Qué partido, papá! ¡Qué partido! Hurlingham contra Chicago por la división C de Futsal AFA. El segundo contra... Contra el, contra un equipo que ya no quiere estar más en zona de descenso. Se viene bien ragio. Levanta, levanta Burlingame con esta victoria. Va a llegar a 16 puntos. Si se mantiene. Sabes que sí, sabes que sí, sacala. Sin falta, sin falta. Por arriba del travesaño. Corner para el, la visita. No ya lo hacen, atentos. Saya, Ya movió Chicago, Chicago te mueve rápido. Queda solo con el 21 y el arquero. Y afuera, y bien, bien, bien. Muy atento el arquero de muy atento el arquero de Y que Lucho se está claramente Lucho la figura del partido. Pelotazo mano a mano que sacó, impresionante. Pero es eso, Chicago te va a salir con arquero jugador y hay que defender, hay que defender. Y si te queda alguna, hay que aprovechar para meterla adentro porque ellos están sin arquero. Como si fuera tan fácil, ¿no? ¿no? Sí, exacto. Ah, bueno, cambiaste la cámara, hola, estamos acá No, eh, eh, Claro, y ahora tenés que tocar acá Ahí, muy bien Toqué cualquier cosa A veces pasa Bueno, todo esto saque de Arco para Hurlingham Nos salvamos Claramente Búscalo Bueno, Chicago, Chicago está jugando muy bien. Qué bien que la hace, pero qué bien que la hace. ¿Va a cobrar? ¿Qué va a cobrar? Nada. Dale, nada, levantate. Nada. Es que, que yo que tenía, tenía ganas yo de salir, en el... Ajá, le está bien. A la cámara. Quería ver cómo salía, cómo salía mi pelado y mi lento. Corner, corner. Faltan 4 minutos 40. No, ¿El no, remate? No, no. Claramente Chicago está jugando mejor. Hay que recuperarla ahí en mitad de cancha, a ver, a ver si la pelota queda. Vamos, Martín, tranquilo, sin falta. Lolo, salí de vos, vamos. 4 minutos 20. Vamos, Urlingan, a apretar. Bien. Pelota lateral para Chicago, para la visita. Un Ey, saludo no muy grande. Nada. Sí, exacto. Un... <risa> Un saludo muy grande a Mariano Giani, presidente de independiente de Urringan, que estuvimos el otro día allá. Está viendo el partido porque es de la zona también de Morón. La bondió la gourmet. La bondió la gourmet de de barrio cartero de barrio cartero en la parrilla de.. bien hurlingan saliendo de abajo se viene el Lolo lo te van a dar de pelota el segundo palo nuestra martín vamos vamos tres minutos para terminar tres minutos tres minutos que quiero que bien hay que dejar todo urling hay que dejar todo Insiste, Chicago. Se viene Chicago que insiste que hay que sacarla. Insiste con todo lo que tiene. Sacala, sacala, no jugues ahí. No jugues ahí hay que sacarla. Un poco más, Urlingan, un poco más. Faltan 3 minutos, 18. Sácala, Bien, Martín, anda, anda. Dos contra uno, el remate. 3 minutos 05. 3 minutos 05. Saque el lateral en ataque. El triangulito hacia atrás. Hacia su arquero. Hay que estar atento, hay que estar atento, muchachos. Bien. Se viene Mart Ma Martín Contreras. Se viene Chicago, el número 11. No hay no falta. No hay bien. falta. Y no se va. Y se va. Se va, se va, se va. ¡Ay! toda, toda la jugada ¿Eh? Rojalonce gracias pero toda la jugada del señor toda la jugada del señor toda la jugada Lucho Tránto el capitán del triangulito terrible partido 2 a 0 gana Urlingap muchas gracias por el regalo por mi cumpleaños la gente <risa> la gente a dos toques nos informó que le sacaron tarjeta roja al 11. Muchas gracias a los chicos de los toques que nos dieron la información en medio del lío. Uh. No, está bien, si tuviera algo... Sigo, sí, bueno, en la perspectiva nuestra parecía que estaba Dos minutos 40 para terminar. 2 a 0 gana Urrica. Exactamente. Alejandra Cardoso pregunta cómo van y nosotros le decimos que el triangulito está por dos puntos por arriba del marcador, ganando 2 a 0 a Chicago, segundo en la tabla. Qué lindo que es el futuro. Eh, eh, acá, acá hay un tema. Sí. Hay, hay un expulsado en Chicago, así que Chicago juega con un jugador menos. Puede ser, es ahora, es ahora, Burlingame, es ahora, vamos, vamos, ya tienen ellos un nombre menos, vamos, vamos Lolo, vamos Lolo, mirá, mirá, mirá, dale, apretalo, apretalo, apretalo, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, no lo dejes Dale, subile Bien ¿Ves? ¿Ves? Nos ponés nervioso Sale Chicago, a ver, con un jugador menos, Chicago, un jugador menos. No entremos. Tranquilo, está ganando 2 a 0. Faltan 2 minutos. Mira, mira, mira, mira. ¡Opa! opa, ¡Corner! No entremos, no entremos. Se desconcentraron. No, es que tienen un jugador menos. Claro, pero además se desconcentraron porque podrían Chicago mantenerse un poco más tranquilo. Recuperar el aliento. No la tiré, tenés un jugador más. Un minuto 50 para terminar, gana hurlingham 2 a 0 contra el Chicago ¡Bien! ¡Se vienen ellos! ¡Se vienen ellos! ¡Se vienen ellos! ¡Saya! ¡Saya! ¡Se vienen! ¡Pueden descontar! ¡No le hagas penal! ¡No, no, no! ¡Falta! No, no. ¡Fuera del área! No, ¡Tiro libre no, no, para el Chicago! Y te digo, desde acá para mí se zambulló, pero bueno. No, está bien, fue falta, fue falta. Está bien. Está bien. Ante la duda, no le fue le damos, falta. Fue le damos falta. La... Lo estás viendo por la hora de en Deportes a través del streaming de Facebook. Estás viendo todo este partido. Estás viendo después que termine el partido vamos abajo, vamos a hacer nota en la cancha, la que hacemos siempre. Le ofano el, el, este, el micrófono a Federico que va a armar y yo me sigo transmitiendo en vivo. Jugada de Chicago, a ver el número 10 le va a pegar, ¿no? El 21, bien, Ragio. Sí, pica mal, pica mal, pica mal, pica mal, pica mal. No, sin falta, sin falta, cobró falta ahí. Un minuto 16. Y ya juega la falta de Chicago. Chicago tiene un jugador menos. Chicago tiene un jugador menos. Aprendamos, vamos Hurlingham! El número 21 la mueve, Saya, Saya que se desprende bien, bien la marca del zurdo. Sabes que sí, Lolo, dejaste de bromar. Gol, gol, gol, gol de Hurlingham! 3 a 0. Aprovechando el jugador que tiene, que tenía además. El gol lo hace Lolo. Muchas gracias. Qué lindo, qué gritar goles de los vecinos de Úrningham. Goles de Triangulito. Qué lindo, señores. Estar en casa, ser locales y ganarle al segundo de la tabla por 3 a 0. Se levanta la gente de Úrningham. Bien, bien. Falta 38 segundos. Lo estás viendo por la hora de Urlingham Deportes a través del streaming de Facebook? Descuenta, gol. Sí, sí, sí. Gol de Chicago, descuenta, faltando descuenta, 30 segundos. De Chicago. Descuenta de Chicago, fatina. faltando 30 segundos. Muy buena jugada de ellos. Ahora el marcador es 3 a 1 para Urlingham. Pero faltan 31 segundos. 31 no. segundos. Puede pasar cualquier cosa en 31 segundos. No te creas que esto está te terminado. Más el otro día que, que gritaba un gol faltando 5 segundos. Sacala, Lucho. Gracias, Lucho. Uy, pelota para... Pelotazo para acá. Y la pelota para Chicago en mitad de cancha. Faltan 20. ¡Bien, Lolo! Sabes que sí o te hace falta bien Lolo, bien Lolo, bien bien tranquilo tranquilo dale la pelota faltan 16 segundos faltan 16 segundos no no no no no no no no no no no no no no no gol gol gol de Chicago. gol de Chicago faltando 7 segundos. Yo te dije, Yo te dije, lo regaló, lo regaló Burling. Ahora 3 a 2. 3 a 2, 7 segundos. 7 segundos, dale. Pelota para el Chicago, faltando 3. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Chicago al área a ver hay que sacarla vamos ganó no Burlingame! ganó no Burlingame y ahora vamos abajo ahora vamos a hacer notas abajo Hacemos notas en la cancha vamos a clavar así podemos caminar nos vemos bueno chicos vamos a pasear un poco por el estadio como hacemos siempre, vamos paseando y vamos charlando, permiso, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, vamos a hacer unas notas abajo, caballero, buenas noches, ¿cómo buenas noches. anda. Permiso, hola doctora. Estamos dirigiendo hacia la mitad del campo de juego. Seguimos transmitiendo. Se van a sacar una foto los, los chicos. Ah, yo no tengo en el micrófono. No, yo la tengo acá. Ah, ahí, ahí, dale ahí. ¡Vamos! Vamos, eh, vamos, vamos, vamos, vamos, conectado vamos, Ah, sí, pero digo, no te escucha nadie. ¿Para que se van a sacar una foto? Está listo? Está bien, está bien. Los chicos se van a sacar una foto ahora. Se van a sacar una foto, ahí estamos con el fotógrafo Nico, ah, bueno. que es el fotógrafo de los chicos. ¿Cómo anda Nico? ¿Vas a sacar una foto? ¿Vamos a corrernos? Ahí vemos a los chicos que se están, están disfrutando de un momento que para ellos es, es muy importante. Han venido todo este año, momento, y... siendo y viniendo. ¡Vamos, vamos, vamos! Felicitaciones. Felicitaciones, eh. Felicitaciones. Dame uno solo. Bueno, estamos con la figura del partido. Claramente fuiste la figura del partido. Porque vos el, abriste vos el marcador. Después el segundo gol del triangulito viene gracias a una buena jugada tuya. Cuando tuviste que aparecer en el arco, también apareciste. Estuviste en todos lados, amigos. Felicitaciones. Bueno, primero muchas gracias. Y sí, salimos a jugar, tomamos ese riesgo de salir. El primer gol es un golazo, porque la tuvimos la tuvimos dos minutos con paciencia y entró. Y lo merecíamos que entre. Y el segundo, bueno... Una... Una corrida que, que también, Tommy, el animal llegó ahí y por suerte pudimos convertir y, y, y quedar 2 a 0 arriba. Qué lindo que es el futsal porque el, el, eh, le ganaron al segundo, digamos. Le ganamos al segundo que, que tiene un presupuesto enorme, que, que venían bien, no habían perdido mucho y bueno, nosotros tenemos corazón, eso, eso es lo que nos caracteriza. Y... Y el futsal te da esto, le puede ganar a cualquiera, es hermoso. Más bien. Bueno, arrancaron, ahora tienen una linda rachita, le ganaron a Parque, ahora le ganaron a Chicago, se viene JJ Turquiza, pero bueno, vamos bien. Sí, otro rival, JJ, que está peleando ahí con nosotros, pero bueno, empezamos a ganar y, y es positivo, salimos ahí de la zona baja, de los últimos puestos, así que estamos, estamos contentos, vamos a tener que seguir laburando igual, no nos podemos quedar acá. Más bien. Bueno, ¿cómo, vos, cómo vos vas a ver la, la segunda parte del año, digamos? ¿Esta fue la primera, un balance general de la primera un poco? La primera, bueno, muy dura, muy mal arranque nuestro, arrancamos mal, después empezamos a lograr los triunfos, eh, en otro momento capaz hoy nos empataban. Y la segunda rueda se viene durísima porque los equipos que, que más presupuesto tienen más se refuerzan todavía, así que van a ser más duros, pero le vamos a dar pelea a todos. Muy ah, bien, eso me gusta. ¿Y como, te, y como capitán que sos, ¿algún mensaje para la familia, para todos los que vienen acá a alentar el triangulito? Como siempre dije, gracias, gracias por venir. Se toman un sábado, domingo a la noche, estar acá eh, es bueno. Eh, aparte con el equipo que no está bien, es, es muy lindo jugar con la tribuna llena. Te da, te da un impulso más, agarrar. Bueno, muchísimas gracias y bueno, todo lo mejor para ustedes. Gracias a ustedes, lo dejo con el goleador. Dale, acá, claramente acá está el goleador. Lolo, querido, muchas gracias. Por, por la nota, bueno, felicitaciones y gran partido, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, primero gracias y gracias por hacer el apoyo como todos los partidos y un partido duro, cerrado todo el primer tiempo y nada, el segundo por suerte llegaron los goles. Más bien, venida y goleador porque me enteré que el 3-2 a contra Parque fue, el 3-2 fue tuyo. Sí, por suerte cerramos el partido, eh, 3 a 2 en la última, faltando casi 3 minutos, y antes del empate mete el gol Tommy, y hoy fue lo mismo, el, un, el 2 a 0 lo mete Tommy, y yo el 3 a 0, y bueno, y después un gol para Chicago. Y... Claro, no, pero bueno, bien, bien, bien. Eh, esta, yo hablaba con Lucho, la primera etapa del año fue un poco complicada, pero en el futsal es esto, de que ahora pu pudieron salir de la zona del descenso y están, eh, ponele, ganas cinco partidos seguidos y te meten los playoffs, capaz. Y sí, sería lindo entrar a los playoffs, pero primero hay que seguir peleando para salir donde estamos. Y, y sí, vinieron muchos y quedamos pocos. Okay. Así, estamos entrenando todos los días, metiendo a full todos los muchachos. Y lo hacemos con el corazón, siempre se dice. Y la verdad que es muy lindo entrenar así. Sea tarde, ¿no? Dejan todos los pibes por venir. Y, y para luchar como se lucha en la cancha. Cuando metes cuando un gol más para este equipo que vos estás hace un montón de años, ¿qué, qué significa para vos? Y mucho. Porque viene mucha gente, viene familia. Viene nenes que te apoyan, que le transmití. que algún día puede llegar hasta donde está y que la gente lo quiera o aliente por vos, que griten tu nombre y, y que la tribuna explote como explota todos los partidos, haciendo todo el aguante, significa lindo mete un gol. Bueno, felicitaciones y bueno, todo lo mejor para ustedes. Se si viene JJ Turquiza. ¿qué, ¿qué pensás del rival? Eh, no, eso se, se no practica es en la puro, semana. Ves, ¿no? se, ahora festejá y después claro. pensamos... En, el JJ. Dale. Que ande todo muy bien, saludos a tu hermano y todo lo mejor para tu familia. Muchas gracias y gracias por venir, como dije, y hacer el apoyo siempre de TAN. Un saludo para toda la obra de Burlingame y para todos los vecinos. Dale, que ande todo muy bien. No, muchas gracias a vos. Bueno, nada, una transmisión más acá acompañando al triangulito a Burlingame. Le ganó eh, 3 a 2 a Chicago y, y pudieron verlo a través de la obra de Burlingame. Muchas gracias, en serio. La despedida de... sobre el partido Si este, no te van a este. escuchar. Acá ustedes ven el fruto de vuelta de lo que no es suerte, de lo que no es casualidad. Concentrados, terminamos. Federico termina de hablar con un jugador que ha bajado cuatro cambios en sus cuestiones anímicas. Usa la cabeza, tiene un desarrollo físico en la cancha importantísimo. Lo está usando y no lo pueden parar, no lo pueden parar. Y él está tranquilo. Los resultados que están dando Todo el partido muy concentrada La defensa del triangulito May. Muy cerrado, pensando muy bien este, Así que bueno Hasta acá llegamos con un gran gusto May. Buenas noches a todos Esperamos que lo hayan disfrutado Mañana nos vemos en el Amalfitani Transmitiendo El Club Vélez Arfil contra, contra, a, ¿contra quién? Contra, contra, Brown. contra Almirante Brown. Contra, Porque Brown. si no es Brown de Adrogué, ah, ¿viste? Mirá, ¿no? y entonces, Almirante Brown. Bueno, pues, muchas bueno. gracias, que ande todo muy bien. Que ande todo muy bien. Buenas noches.